Esquizofrenia re contra Oye, la coche, la inca Tú sabes Esquizofrenia re Oye, rames Pinchate tu bloque, no se pierda la costumbre Luego otros dos, antes que salga el sol Los botes mexicanos siempre tanto lumbre Yo sigo en la película Luces prendan Prendanse, otro pinche cayó Que no se pierda la costumbre, ya saben cómo ando toda Sabes que mi camino han mirado, que nunca me hicieron a un lado Por el barrio me conocen como es el primo hermano El vato borracho, malandro drogado, que solo en la esquina se la está jugando Que siga ladrando, no tengo descanso, el rato ha vuelto mi trabajo No le paramos, queremos irnos todos cuajados Sigo tirado de frente pa' donde quiera que ando De pensamiento oscuro, así la vivo aquí en mi barrio. No me falta el ojo rojo, rompas prendió la que trocé. La pongo en todas las poses y ahora que no me conoce Andas criticando el jale si supieran como inicié. alguno para lograr lo que soñé Ya estuve en este camino, ya sé lo que hay que hacer Cómo se tiene que hacer, que no se debe de hacer No es pues fácil el tiro para tirarle a que mate un rey Subiendo de nivel con astucia y elegancia Siempre traigo la sustancia para, para antes que salga el sol, locotes mexicano siempre tanto le lumbre, yo sigo en la película, luces, cámara de acción. Un chatumplo que no se pierda la costumbre, luego otros dos, antes que salga el sol, locotes mexicano siempre tanto le lumbre, yo sigo en la película, luces, cámara de acción.